Una especie de armagedón se está generando esta tarde en México por la caída nacional de Telmex en su servicio infinitum. Aquí vemos a partir de la página está fallando MX cómo se han incrementado los reportes en la última hora y obviamente en Twitter es el principal trending topic. Aquí la gente rápidamente está reaccionando con memes de la situación, que quién sabe desde dónde se conectan, pero no es la primera vez que se cae Infinitum. Eh, la falla lleva ya casi una hora y está generando el primer training topic en México. Y por supuesto, la empresa no ha dicho nada en Twitter. Sin embargo, en Animal Político, a través de Twitter, ellos dicen que Telmex está analizando la falla en su sistema. Si te encuentras así como yo en Travolta, pues sal a la calle a aprovechar un poco de la vida real.